Nada, Comencé a, a muy temprana edad a dibujar. Eh, calculo alrededor de los 3, 4 años. Ya estaba haciendo mis primeros dibujos súper básicos, pero ya eran este, cosas completamente identificables. Y luego, por un tema de socialización, eh, mis padres me meten a un taller de acuarela en la casita de Barranco, que es donde se encuentra actualmente el, el MAC. Y bueno, a partir de eso es que, que ya experimentando con acuarela, con colores, con una técnica un poco más este, profesional, es que me empiezo a poner a, invest a poder investigar ¿no? todo, todo lo referente a arte en general, ¿no? a pedirle a mis viejos este, libros, este, material para poder experimentar. Y eso viene ya también de la mano con, con los cómics que, que empiezo a adquirir también en la, de en la década de los 80. Eh, revistas sobre, sobre ilustración como Creepy Magazine también aparecen los Garbage Pail Kits que eran unas tarjetas coleccionales con unas ilustraciones increíbles en acuarela y aerógrafo y, y a la par también aparece el skate ¿no? con unos saltos increíbles en las tablas entonces todas esas influencias empiezan a, a armar lo que, lo que vendría a ser mi, mi estilo que manejo ahora ¿no? Bueno, en el tema de, de la carrera en sí, o de mi formación artística... Eh, inicialmente yo quería estudiar Bellas Artes. Incluso había estado averiguando todo el tema para, para dar los exámenes de, de admisión a Bellas Artes... Cómo se, iba a cómo se manejaban las carreras, todas las cosas que enseñaban ahí... Pero por este, un tema de... No, no necesariamente falta de apoyo, sino una, una falta de comprensión respecto a eso por parte de mi familia... Este, prefirieron que yo me dedicara a otra cosa. Y bueno, por, por X motivos, termino estudiando diseño gráfico publicitario, y, y eso en esta carrera que ya con los profesores que, que, que, que, que me tocan en el momento, estamos hablando del, del, del 97, 98, que eran precisamente profesores de diseño gráfico, pero que habían egresado Bellas Artes, solamente que se dedicaban al, al, a la carrera en sí es que empiezo a experimentar con otras técnicas, como el carboncillo, como la serigrafía, eh, como el, el trabajo con marcadores ¿no? de diseño, etcétera. Mi obra es, es, es bastante variada, o sea, no, no, no me limito a, a hacer, por ejemplo, este, eh, cuadros en acrílico sobre lienzo, o, o acuarelas, o, o dibujos a tinta. O sea, también trabajo este, obras a full color eh, tanto entre, o sea, mezclando lo tradicional con lo digital ¿no? eh, y precisamente eh, eso me ayuda bastante a refinar algunos detalles de la obra para poder tener este, no sé, productos o, o de repente aplicarlo a distintas otras este, piezas ¿no? Que, no sean, que salgan del, del, de la idea original eh, también mi estilo varía un poco cuando se trata, por ejemplo, de, de pedidos para publicaciones infantiles cuentos este, o, o alguna gráfica de, con, con orientación netamente infantil donde simplifico bastante mi, mi estilo ¿no? que es bastante eh, bastante cargado bastante en la onda cómic ¿no? y, y para, para un público más infantil de hecho necesita hacer algo más sintetizado eh, en influencias el skate de todas maneras, hasta la vez que que 80-90. La estética de los 90 con estos colores súper saturados. No, los morados, los fucsia, los cian, amarillos. Eh, los garbage pail kits o las pandillas basura como se les conoció acá. Eh, los cómics de todas maneras. Las portadas de discos de heavy metal y de punk también 80-90. Básicamente mi influencia es, es todo esto. Y la onda logró californiana, ¿no? Que es lo que, lo que se puede ver. Este, muy, muy metido en, en surf, en punk, en todas esas cosas. Bueno, en, en el caso de trabajos, eh, yo he hecho, eh, bueno, he trabajado cuentos infantiles para Perú, he trabajado un cuento infantil para LibFrog, que es una de las, de las empresas más grandes a nivel mundial de, de lo que es cuentos interactivos. He hecho eh, trabajos para Adidas, interviniendo Zapatillas, este, Superstar, cuando recién se introdujo en el mercado. Eh, He hecho carátulas para bandas de afuera, como la banda Psycho de Boston. Eh, he hecho diseños para polos para GameStop, que también es una, un líder mundial de, de tiendas retail de videojuegos. He eh, trabajado para Mitsubishi también haciendo ilustración. Eh, bueno, um, se, me, se me escapa ahorita de la, de la mente, pero sí tengo. Ah bueno, y lo, lo, lo más este. La mayor cantidad de ilustraciones que vengo haciendo ahorita. Para un cliente súper importante es para Clipper, para los encendedores Clipper. Que me estaba olvidando, pero sí, como ellos ya llevo más o menos unas 150, 180 ilustraciones ya, artes especiales. Y son encendedores que se venden en todo el mundo. So, Clipper es la versión de Sipo. No de encendedores Cipo, pero en plástico. Actualmente me eh, estoy eh, trabajando eh, una, una campaña integral para para aplicar un montón de gráficas mías a, a la celebración del Halloween de este año ¿no? Este, no solamente con el reciente lanzamiento de mi libro que ha sido este, una recopilación de los dibujos a tinta que hice sobre películas de terror sino que voy a lanzar un reto para que la gente pueda dibujar diariamente una, un título, un personaje o lo que quiera sobre películas de terror durante todo el mes de octubre este, a la par... Eh, como ya me quedé con la onda de, de, de sacar publicaciones mías, estoy también editando, o bueno, comenzando a editar, otro libro más sobre graffiti, que una, son investigaciones en realidad que yo hice desde el 97, 98, es sobre el tema, porque yo también estuve, estuve incluso metido en, en un poco de graffiti en esa época, cuando recién comenzó todo acá. Y, bueno, tengo dos proyectos que están este, todavía a nivel de idea, Está, recién voy a, voy a empezar a bocetearlos en un mes, quizás dos sobre dos nuevas colecciones que de todas maneras van a ser exposiciones para el próximo año